El primer paso para producir electricidad es lograr encender un LED sin tener que acceder a elementos cotidianos que produzcan energía. En este caso tenemos cuatro chapas de cobre de 0.5 milímetros de espesor y cuatro chapas de zinc de 0.5 milímetros de espesor tenemos vinagre que vamos a usar como el electrolito y luego tenemos papel de servilleta que hemos tomado del gran rollo ahora vamos a doblar los papeles para que puedan caber entre medio de nuestras chapas bueno ya tenemos las servilletas y vamos a comenzar con la primera prueba con estas dos chapas. Vamos a ver qué sucede cuando nosotros colocamos una servilleta y le ponemos vinagre. Bueno, primero vamos a ver que no haya ninguna pila escondida. ¿Mm? No hay ninguna pila escondida. Esto es simplemente una servilleta de papel, una chapa de cobre, una chapa de zinc y el led. Vamos a colocar la servilleta, vamos a intentar que la servilleta no sobresalga los bordes para afuera. Vamos a echarle vinagre, que vendría a ser el electrolito, el que va a provocar la reacción. Muy bien, una vez que ya tenemos esto mojado, vamos a poner la chapa arriba y vamos a ver si estas dos chapas logran prender la luz. Bien, ahí colocamos y observamos nada, absolutamente nada, no tienen la fuerza. Acá estamos sacando un voltio y esta luz trabaja con varios voltios. Bien, entonces, como no sucedió nada, vamos a colocarle una chapa de zinc y vamos a volver a proceder con el mismo sistema ahí las chapas de zinc con la de cobre no deben tocarse y el papel hay que intentar que no sobresalga para que no se toque con el de arriba bueno ahí tenemos cobre papel servilleta zinc ahora lo que tendríamos es que volver a empezar con los módulos nuevamente o sea vamos a poner la de cobre sobre la de zinc ¿Mm? no un papel servilleta sino los dos metales juntos ahí volvemos a colocar la servilleta Y en el medio, tiramos el vinagre. Muy bien. Acuérdense, aquí no deben tocarse, así que vamos a correr esto un poquito más para allá. Bien, ahí está, para que no se toquen los papeles. Y pasamos a ver si esto hace algo. Ahí, tira a prender. Cuando yo apoyo la chapa, tira a prender. O sea, ya el voltaje está bastante bien. A ver, a ver, a ver. Si yo aprieto un poquito la chapa con un dedo. Algo pasó. A ver, ¿es esto? No, eso está bien. Agarrado a la de cobre. Y esto, agarrado a la de zinc. Ah, ahí toco... Ah, en algún lado las chapas se están tocando Bien Vamos a posicionarla un poco mejor A ver Es acá, la pinza esta A ver, vamos a darlo vuelta Para que no moleste Y de paso podamos verla bien Ahí está Bien Ahí quedó Entonces vemos que Vamos a agarrar esto ahí Apretamos acá un poquito A ver en algún lado se están tocando, por eso se apaga. A ver, vamos de nuevo. Ahí se aprendió. Bien. Tenemos una cierta fuerza. ¿m? Que no es mucha, pero es la suficiente como para que encienda un LED. Este LED debería cambiar de color y no cambia de color. Significa que la fuerza todavía no es la suficiente para que el LED pueda cambiar de color ahí se apagó bueno vamos con otra capa más para poder lograr los 3 voltios con los que este led trabaja vamos a poner la de zinc y vamos a realizar nuevamente los pasos vamos a colocar la de cobre encima de la de zinc el papel servilleta muy bien, ahí bien prolijito. Le vamos a tirar el vinagre. Vamos a acomodar este acá. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Mojamos bien con vinagre. Muy bien. Y pasamos a poner la placa de zinc. No pasó nada. En algún lado esto se está tocando. A ver si lo ponemos así al revés. Es que esto de trabajar con una sola mano. Bien. En algún lado no está haciendo bien el contacto. A ver. Ahí levantamos. Ahí ponemos. ¿Qué hicimos mal? Ah, ahí. Había que apretar. A menos resistencia... Más voltaje y más amperaje. O sea que yo a medida que voy acercando las chapas, con la presión de mi dedo, el LED comienza a funcionar. Faltaba eso, el apretoncito. Vamos a dejarle el vinagre arriba. Ahí está. Muy bien, podemos comprobar que el LED eh, prende con una mayor potencia y va haciendo los cambios de color correspondientes. O sea, ya el LED está trabajando como debería. Este es el primer paso para obtener electricidad de la nada. Estamos trabajando con chapas de cobre, chapas de zinc y un poco de vinagre. Bueno, si esta pila, que es el comienzo de todo, le, le queremos aumentar el amperaje, nosotros podemos mezclar cal con vinagre, hacer una pasta, y también en, eh, en la servilleta un poco mojada con vinagre le vamos a colocar una capa de cal con vinagre al zinc y una capa al cobre es así que vamos a armar el sanguchito y eso va a tener más amperaje si nosotros no recubrimos la placa de cobre con soda cáustica eh, bueno, vamos a tener más plasma más amperaje y más voltaje ¿Qué otra cosa le podemos poner? Eh, a la mezcla de cal y vinagre le podemos poner grafito en polvo y vamos a aumentar el amperaje. Y le podemos poner sodio en polvo y va a aumentar el voltaje. También le podemos poner GANS y Hormuz y vamos a tener un efecto energético mucho mayor. Bien, para darle una mejor carga vamos a ponerle una, una célula más ahí abrimos acá muy bien ponemos la de zinc que faltaba acá atrás ponemos ahí la de zinc ponemos la servilleta y pasamos a mojar con el vinagre bueno eh, algo hice mal no a ver ¿qué hay abajo de la de zinc no, no, no, no, no, esto no era así. Esto era zinc. <ríe> Me equivoqué, ¿vieron? Es muy fácil equivocarse acá. Zinc, ahí cerramos el sanguchito, ¿cierto? Y ahí ponemos la de cobre encima, sin servilleta. Ahora le ponemos la servilleta. Mojamos un poquito más. Y ponemos la de zinc. Vamos a ver si esto está funcionando. Ahí está. Bien. Ok. <ríe> Va chorreando. Bueno, a medida que nosotros tengamos mucho cuidado de que no se toquen las placas, digamos que puedan tener eh, su... Su condición energética más estable que lo que yo estoy haciendo. Ahí está saliendo el vinagre y hace que se toque capa con capa. Bueno, vamos a tener una mejor potencia, obviamente. Ahora tenemos esta, que es bastante. Y bueno, podemos observar que la luz es un poco más eh, diferente que una luz común. Esta tira como plasma. Se puede observar esas luces que se notan en la cámara... Bueno, yo no sé si una luz normal las tire. ¿Mm? Esas. Así que bueno, tenemos una energía muy especial, salida de un campo iónico. Por lo tanto, eh, bueno, tenemos una energía para trabajar con el Runcorf mucho más finita que la energía de una batería, que son los electrones. Acá nosotros tenemos energía iónica. Así que bueno, este es el primer paso para generar electricidad de la nada. Con esto ya podemos cargar un celular, un móvil. Con esto nosotros ya podemos eh, amplificar esta energía. Nosotros tenemos 3 voltios. Y bueno, de los 3 voltios salir a, a muchos más. Acá tenemos un módulo, acá tenemos otro módulo y acá tenemos otro módulo. En total tenemos 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios. Vamos a hacer funcionar con 2 voltios la lamparita y vemos que funciona. ¿Mm? muy bien con 2 voltios ahora con 3 voltios ponemos esto acá y acá tiene que funcionar un poquito más fuerte muy bien y por último con 4 voltios 4 voltios funcionando nuestra lamparita muy bien en todo su esplendor ¿Mm? paso número 1 para obtener energía. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros estamos jugando con la diferencia de potencial del zinc y del cobre, pero todos los metales tienen una diferencia de potencial porque todos los metales tienen una masa atómica grande. Entonces nosotros podemos, eh, en vez de usar zinc, podemos usar aluminio. El zinc es el negativo, si le ponemos aluminio reemplazaríamos al zinc. El cobre. El cobre se puede reemplazar por metales del mismo tipo, diamagnético. Puede ser oro, que bueno, eso ya es mucho más costoso, pero si nosotros armáramos una placa de oro y una placa de plata, tendríamos el mismo resultado. Eh, también el cobre puede ser reemplazado por estaño o por plomo. Imagínense plomo y zinc. Obtendríamos una diferencia de potencial bastante grande también. Eh, el estaño también, el cobre puede reemplazarse por el estaño y vamos a volver a obtener un fenómeno muy similar y quizás más potente el electrolito uno lo puede ir reemplazando por otros electrolitos por ejemplo ácido sulfúrico que es el de las baterías eh, bueno podemos poner eh, amoníaco, eh, jugo de limón, eh, agua con sal, agua de mar también y vamos a obtener los mismos resultados. Así que bueno, es una cosa de probar. Pero ya el modelo simple funciona. Bueno, esto es todo por hoy. Este es el primer video de una saga. Donde bueno te voy a ir mostrando cómo producir energía de la nada. Para que podamos alimentar toda nuestra casa. Así que bueno, dale... Like al video si te gustó. Suscríbete para poder ver el próximo que te esté avisando. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.